En los próximos días, comenzarán a ser distribuidos los nuevos uniformes que serán utilizados por los estudiantes de las escuelas públicas, según la directora regional de Educación, María Santos. Ya hemos visto que se ha llevado ya casi durante un año unos procesos eh, públicos de licitaciones para el asunto que tienen que ver con la adquisición de los uniformes de nuestros estudiantes a través del INAVIE los colores de los uniformes están divididos por regiones a esta región le corresponde el color vino y nosotros estaremos haciendo entrega paulatina en una primera etapa de una gran cantidad de tanto de colocher, dos colocher por estudiante pantalones, mochila, cuaderno, media y también sus zapatos Santos además se refirió a las demandas exigidas por la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. En el día de ayer sostuvimos una reunión con los 10 presidentes de las seccionales de ADP que componen nuestra dirección regional. El resultado de esta reunión se trataron los temas de, de consulta que realizando por el Pacto Educativo Local que compone la provincia Hermanas Mirabal y la provincia Duarte. En los temas mismos, los temas de nombramientos de concurso de estos maestros que están a la espera de, de la lista de elegible para ser nombrados, no solamente por el distrito que corresponde, sino también que lo vamos a transferir mediante una carta compromiso a otros distritos de la misma regional nuestra en donde exista la necesidad de docente. Esto a su vez procura solucionar eh, en la lista y sobre todo acabar con este tiempo que ya tienen de espera. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.